Una representación de 20 centros educativos que tienen letrinas destartaladas, que no tienen verjas perimetrales, que tienen grietas, filtraciones. En muchos de ellos, en las escuelas, los estudiantes tienen que hacer sus necesidades fisiológicas eh, en los cacaos, en el monte. Y como tenemos tanto tiempo demandando que esta, esta situación sea atendida, hemos venido con esta representación del magisterio en el día de hoy. Condenamos la actitud de la directora regional. Que cada vez que el magisterio viene, aún sea en una representación, pues cerca esto de policías buscando... Eh, dando un ejemplo de intolerancia, de irrespeto y de desprecio al Magisterio que construye día a día la patria. Nosotros hemos decidido hoy que no hay comisión. o subimos todos o no subimos y nos mantendremos aquí, no importa cuántos días tengamos que durar esperando a María del Santo. Hoy ella tiene que dar la cara. cada vez que venimos envía un representante, hoy tiene que dar la cara y si no la da, entonces no descartamos traer todo el Magisterio de San Francisco a poder, a Son comisiones ¿qué? de 20 escuelas, profesor. Sí, puedo? sí, pero la recepción de la institución de este edificio, ya saben que aquí compartimos edificio con el señor. Que esto Nosotros estamos en el edificio gubernamental y en la oficina con gusto le recibimos, pero toda la cantidad de maestros que están aquí no hay espacio suficiente. Si ustedes desean, con gusto le recibimos la recepción a los que quepan ahí y los demás. Pero no hay pero, que bueno, bueno, 50 gente. Pero recibamos a los que quepan en tu oficina ah, una? Pues, claro. Sí, claro que sí. Recibamos entonces a todos los que quepan en tu oficina. Exacto. Perfecto. Pero no me van a cortar, ¿no verdad? No se va a mostrar. Que aquí no hay ganado. Sí, claro. Sí. No, no, no. no, no hay él no, no, no sabe sobre lo que, no que estamos hablando. Sí, pero espérense. O no sabemos cuánto caben. Pero espérense. Sí, no no sí. sabemos sí. caben. Sí. En la oficina caben unas 20 personas. Sí. Sí. 20. Ustedes lo saben porque han ido a la oficina. Y nosotros mostramos ahí con más cantidad de aquí. Claro que sí. Pero está bien que tú de venden en la oficina y 15 en el lobby. Vamos a hacer el experimento. La señora, vamos entendiendo, vamos entendiendo. vamos a Tú sabes que ahí hemos entrado hasta 300, 400 maestros. No, mi amor, y hemos, y tú sabes que nosotros, oficina, no, a mano no nos son... vamos a comportar con el desorden porque no la conducta Entonces, aquí. una parte sube a la oficina y otra parte espera aquí en la recepción. Porque no, es, no hay ni las oficinas, son de ustedes los maestros. Porque son Ah, nosotros creíamos debe eso, pero mire lo que so, hay. No, amor, en vez de usted recibirlo, no, lo no, a recibiendo la policía. Correcto, impidiendo que el magisterio suba a tu oficina. No, no, eso no es verdad. La policía no está impidiendo eso. ¿Cómo que no? estamos ¿no? afuera ¿no? todavía. No, no hemos subido por ¿no? eso. ¿no? Entonces, ¿Y qué hace? Porque por no? la no, autorización no, suya. No no subido, no eso lo no dijo el comandante. Por favor, señor. Oiga, ¿por qué no habían subido? Porque en la mañana de hoy le dije al señor Apolinar Alejo: aquí está la dirección nacional de pruebas nacionales, de evaluación de la calidad, con un taller del eje, en donde como sede regional a mí me corresponde agotar el primer turno y están ser chequer aquí. Y están aquí todavía ustedes porque decían que querían verme a mi personal y con gusto salí de mi exposición y he venido a recibirle como siempre pero, pero nunca nos hemos bienvenida. negado a recibirles son bienvenidos aquí siempre que se sí, requiera sí, nuestra participación la la entonces la no, apolinar no, la no, no, no, no apolinar está aquí apolinar está aquí y siempre ha estado aquí apolinar también es un hombre con gusto le recibe es que sin ningún la problema forma, vamos legal, pero claro, lo único la policía no está aquí todo si lo único es que hay una parte pero como usted expresa que esa era no, que porque dejémosla que también, terminar, Robert. dicho, no hay ningún problema. Pueden subir, hay una comitiva que a mí me interesa, que son los que cabe más o menos en la oficina, que es como de 1.20, que entren delante los demás, entre el pasillo y la recepción. No, Andrés, no, porque pasaporte de ¿no? otra institución. Compañeros, miren, pasaportes, así, otra institución no y no podemos oficina. violentarlo. Entonces vamos. A entrar, vamos a entrar entonces. ¿no? Entonces entramos, pero sí, delante los sí, que sí, van a la oficina. La oficina. Pero no hay problema. ¿no? A la oficina entramos los que van a entrar. Realizado. Vamos a entrar Realizado. todos por esa puerta. Organizado. Organizado. Claro y claro María ¿cómo que se organiza? La directora, los de todos. Todos. todos. Dirigentes sí, nacionales. Nosotros tenemos 30 De calificar a la maestría de Turquía. Y otros pichos de la mayoría. Sí, la mayoría. Dirigentes, entramos de último. Vamos para adentro, profe. Vamos. Vamos, vamos para adentro, vamos.